Bueno, saludos, soy Rayman Gran. granectora. les voy a enseñar a definir de forma breve una constante. Entonces, abrimos el programa de Visual Bus. Dejamos palomios, esta seleccionada esta opción, luego vamos a clic en abrir. Poner esto en el centro para que se vea mejor presentado. Poner un poquito más grande. Aquí. Entonces, eh, les voy a dar un consejo para que el programa no les permita cometer errores. Denle clic en herramientas, opciones y activen la opción requerir declaración de variable. Esta opción Y cuando ustedes la activen, eh, dan clic en aceptar, cierran el programa y vuelven, y vuelven y lo abren. Entonces así les va a salir, eh, les va a solicitar que siempre que creen una variable, eh, no, lo, no les va a dejar seguir si no, lo han, no la han declarado. Eso impide que ustedes cuando hagan referencia a la, a la misma variable, no cometan el programa no cometa errores. Entonces creemos, creamos, vamos a hacer para declarar una variable, vamos a hacer algo, un ejemplo sencillo. Vamos a poner un contador, algo que nos vaya contando cada vez que nosotros demos clic aquí. Entonces damos clic en Label, vamos a ponerlo aquí arriba. La opción Caption, esta opción lo borramos porque aquí es donde vamos a, a escribir la secuencia de comando que vamos a. A, a ordenar que el programa nos muestre allí, le borramos aquí la opción Caption, la dejamos limpia y vamos a poner un nombre al label, y ponerle eh, como nombre valor y para que se note más le voy a poner borde, esto no hace parte de lo que vamos a hacer solo que lo estoy eh, eh, moldeando para que se vea mejor vamos a poner un botón, damos doble clic allí para que nos muestre un botón en la opción Caption le vamos a poner un nombre, el nombre que querramos. Vamos a poner... Voy a ponerle como nombre eh, Contador. En la opción Caption. Pero el nombre verdadero, aquí vamos a ponerle contador aquí para que se llame así. Vamos a ver cómo queda. Así quedaría nuestro programa. Eh, mire que se ve bastante bien. Sencillo y sin eh, complicaciones. Entonces, ahora sí vamos a declarar la constante. Miren, que como les dije aquí, eh, sale la opción explícita porque activé esa opción allá. O sea, que si no declaro una variable aquí, una constante, perdón, eh, no me deja seguir. Me sale error. Entonces, vamos a declarar la constante. Entonces, para declarar una constante, tenemos que hacer lo siguiente: poner. Podemos escribir el nombre que querramos aquí. escribir Isra, un nombre que es lógico. Pues voy a poner mi nombre porque no, no tengo problema con eso. Entonces, como y ya, entero. Esto quiere decir Isra como entero, o sea, un número entero. Eh, ahora vamos a poner constante, como es una constante. Constante. Vamos a poner de constante eh, mi apellido, Ángel. Es igual, vamos a poner que comience a contar a partir del 50. Bueno, entonces el valor de la constante es igual a 50. O sea que este número, o sea que este, este apellido que yo puse aquí, Banguera, ya no es Banguera, sino que es 50. Porque esto reemplaza a esto aquí en programación. Porque se cuenta de, de derecha a izquierda. Entonces ahora sí, vamos a, a, ya declaramos la variable, entonces ahora sí vamos a hacer que, que, que lo que hagamos aquí se reflejado aquí en el label. Entonces voy a, voy a escribir aquí, eh, isra, ya lo puedo usar porque lo tengo declarado y va a ser igual a isra, este para que me vaya contando conforme a los números que yo quiera, isra va a ser igual Aira más Si yo quiero Pongo una multiplicación Una división Pero en este caso Voy a hacer una suma Más 1 Entonces Como banguera Vale Es 50 Entonces Y quiero que Aparezca aquí en el label Lo que Aquí Lo que Yo pongo acá A darle click en el botón Yo le voy a decir Que el label Que tiene por nombre Valor No nos olviden Que le colocamos el nombre Valor Valor Punto caption, Va a ser igual a Isra más Banguera que vale 50. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces dale clic aquí. Miren que va va contando. Ya le he dado dos veces clic. Entonces va a 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Eso lo sale depende conforme el valor que nosotros... Desde nosotros querramos que parta, que comience que a, a partir de ese número, comience a contar. Si yo pongo que, que comience a contar a partir de 2, entonces va a iniciar en 50, va a iniciar en 3. Miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así se declara una constante. Lo ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten que la pasen. mucho. Chau.